Ahí está. Figuras decorativas, entre ellas Santa Claus. ¿Qué otra Odalis? Adorno navideño en la fachada de una casa. Inflables. ¿Estarán los inflables de Odalis? Sí, señor. ¡Ay! Sofía Escobosa para ganar la tercera ronda. Adorno navideño que se pone en la casa, en la fachada. El nacimiento. El nacimiento. Vamos a ver si está para ganar. No está, primer strike. Ok, ahí está. Es que entran creo que dentro de las figuras decorativas. Ok, Rots, nos queda una para ganar la tercera ronda. Otro adorno navideño que se pone en la fachada. Esferas. Esferas, estarán las esferas. Dos strikes, es momento de hacer ting-back para el robo de puntos. Cintia Urias. Pino de Navidad. Estará la respuesta. Un árbol. Un árbol. Nos vamos al robo de puntos. ¿Qué dicen los famosos? Lleve, ¿Qué dicen? Lleve, ¡Nieve, llora, qué dicen? Lleve, nieve, llora, llora. Para sacarte la espina, Lleve, Rodrigo Lleve, Murray. Lo digo yo. Para sacarte Lleve, la espina. ¡Dilo, dilo, dilo! dilo. Tú lo verdad? tienes que decir porque ¿Sí? eres el capitán. de Adorno Davideño que se pone en la fachada de una casa para robarse los puntos. ¡Nieve! ¡Nieve, nieve, lleva nieve! ¡Nieve! Vamos a ver si está la nieve. ¡Señores, puntos! Vamos. A ver, ¿cuál era la cinco que estaba? ¿Cuál era? La estrella. Ahora sí, tócale la... Ahora sí, señoras y señores. Muchachos, en buena onda, ¿qué está pasando? ¿Qué no necesitamos? Sé. ¿Quieren el agresito de la Rosa de Guadalupe para que se dé el milagro? Sí, sí, por favor. Señoras y señores, ¿qué pasará? ¿Será que sí haya un milagro el día de hoy y que los famosos lleguen, aunque sea a tener un punto en su casillero? ¿Será que las famosas les ganen en cero? Esto lo sabremos cuando regresemos aquí a 100 mexicanos dijeron. Mm. Sí, señores Ya estamos de regreso Aquí en Ciel, mexicanos Miren nada más Nunca había pasado esto Nunca había estado así Tan desequilibrado Esta cosa Miren nada más El equipo de las famosas 265 Casi, casi empatado Los famosos traen Cero puntos Sí, señor Cero puntos. este Muchachos, no se me preocupen. En la última ronda los puntos valen al triple. O sea, si la ganan, le pueden, pueden revertir y darle la vuelta al marcador. Gracias, gracias. Okay. Gracias. Mucha gracias. suerte, gracias. por gracias. favor. Gracias. Les estoy echando ánimos, familia Rodríguez, a sus famosos, eh, para que se pongan las pilas. Le vamos a pedir a Carlos de la Mota y a Sofía Escobosa a jugar. Mucha suerte para los dos. Buscamos cuatro respuestas en el tablero, buscamos la más popular. Y dice así, ¿en dónde conectas el celular para cargarlo? En el tomacorriente, en el chufre. Ok, vamos a ver si está. ¡Sí, señor! Me voy del lado de los caballeros. Si contestan todas, pueden voltear el marcador y pueden ganar. Rodrigo Murray, ¿en dónde más conectas el celular para cargarlo? En la computadora. ¿Estará esta respuesta? ¡Sí, señor! Juan Carlos Barreto. ¿Qué? ¿En dónde más conectas el celular para cargarlo? En un cargador. ¿Como pila? Como pila. Ok, vamos a ver si está en un cargador <risa> de pila. Exacto. En eso pensamos. Cargador Ahí pila. está. Sí, pues sí. ¡Para ganar! Para darle la vuelta al marcador. No puedo creer. O sea, harían una verdadera hazaña. Juan Martín, sí, ¿en le... dónde conectas el celular para cargarlo? ¿En el carro? ¿Estará la respuesta para ganar? ¡Señores! ¡Señores y señores! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, señoras y señores. Ocurrió el milagro. Gracias, Virgencita de Guadalupe. Ocurrió el milagro 288. Oye, nos ven tontos y abusan y eso no está bien. Sí, sí, son, las famosas se quedaron en 265. Uy, uy. Miren las caras, las caras. O yo, sea, tengo, yo tengo una queja. Dígame. ¿Cuál es la queja, Sofía? Escobosa? ¿Cuál es la queja? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sofía Escobosa. Su foco no prendió. Su foco no prendió. Claro que sí prende, Sofía Escobosa. Pero ya, tranquila, tranquila, Sofía. Ya, ya, por favor, tranquila. No Mira, Sofía, te tengo una buena noticia. Tranquila, tranquila, ya está, está haciendo, se está privando, se está privando. Espérate, no se preocupe, Sofía. Mira, no se va tu familia con las manos vacías. Se no. llevan ah, bueno. 20 mil pesos. Bueno, algo es algo. Familia Rodríguez, sí, sí pudieron. ¿Quieren saber lo que se pueden llevar en el tablero de la suerte? Vámonos para allá, vénganse. Moncecita, fuiste la elegida, corazón. Dinos qué número crees que sea el número indicado para sacarte 100 mil pesos. Sí sabes que hay dos números con 100 mil, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el número que crees que sea el bueno? El 10. ¿El 10? Sí, primero Dios va a ser ese. Primero Dios, vamos a ver. Abre tu número ahora. ¡80 mil pesos! ¡Muy buenos, Monse! ¿Quién va a jugar, Monse? Carlos de la Mota y mi hermana Silvia. Pues, entonces, ¿Yo? a ver, antes de irnos a jugar, mira, para que vean que aquí estaban los 100 mil, en el 3, mira, ahí estaba. Y los otros 100 mil. En el 7, entonces 7 más 3, tú escogiste el 10, muy bien, 80 mil pesos, muy buenos. Así que mi querida Monse, vámonos para allá, véngase. Mi querido Carlos de la Mota, empezamos contigo. Silvia, vete con Tuani a la cabina del silencio. Carlos, ya, ya has jugado las preguntas rápidas, ¿verdad, carnal? Una vez, hace mucho okay. y me da mucho miedo. Esto. Bueno, pues a ti que te gusta ser altruista, hoy estás jugando por el beneficio de la familia Rodríguez. Lo tienes que hacer muy bien, ¿ok? Venga, de ahí. Mucha suerte, son 20 segundos, tiempo en el reloj. Y dice así, Carlos. Cuando llevas tu coche al servicio, ¿qué le hacen? Cambio de aceite. Bebida con mucha espuma. Uh, batido de piña. L indumentaria de un charro. Eh, sombrero. Color de moneda más popular. Cobre. ¿A dónde te tiras un clavado? En la alberca. ¡Muy bien, Carlos de la Mota! Vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. La primera fue cuando llevas tu coche al servicio, ¿qué le hacen? Carlos de la Mota nos dijiste... Un cambio de aceite. La encuesta nos dijo... 31, muy bien. La primer, la segunda, bebida con mucha espuma. Carlos de la Mota nos dijo algo como: que, ¿qué nos dijiste? Piña. Batido de piña. Oh, jugo la de encuesta. Piña. Nos dice: 15 puntos. Indumental tuyo, pero de charro, ¿verdad? Ok, la encuesta nos dijo: 30 puntos. La siguiente, color de moneda más popular. Tú nos dijiste: Carlos de la Mota. ¿Cobre? De cobre, la encuesta. Ahora sí que déjame que cobre y te digo de qué color es la moneda. ¡A cotarrea, carnal! Vamos a ver si está. 18. Y la última, ¿a dónde te tiras un clavado? Híjole, yo me he tirado clavados y no precisamente en las albercas, carnal. Vamos a ver, tú nos dijiste. En una alberca. La encuesta nos dijo. 43. Gran puntuación, pasa a tu lugar. ¡Ay, papá! Lo hizo muy bien. Mi querida Silvia, vente corriendo para acá, Silvia. Oye, Silvia, ya viste, Carlos de la Mota lo hizo muy bien, 137. Vamos, o sea, vamos. nada más tienes que hacer 63 puntos, Silvia. No, vamos, Está muy vamos, fácil. Vamos. 80 mil pesos, ¿qué tal nos caerían? De maravilla. Digo nos caerían porque te van a mochar conmigo, ¿eh? Okay. <risa> bueno, tiempo en el reloj, 25 segundos, Silvia, y dice así. Cuando llevas tu coche al servicio, ¿qué le hacen? Le hacen al servicio de, de frenos. Bebida con mucha espuma. La... De plata. ¿A dónde te tiras un clavado? A la alberca. ¿Otra? A la, en la tienda. En la tienda. Ándale, pues, órale. Sale. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. Oye, nada más, es que no sé si escuché bien. En, en la última de, de ¿A dónde te tiras un clavado? ¿Dijiste en, en, en una tienda? Sí, en una tienda de donde venden colchones, pues, para calarlo. Ah, ¡Ay, sí, compone! Si ya la cajeteaste, pues ya nomás más límpiate ya, buena onda. No te justifiques. Vamos a ver, la primera fue, cuando llevas tu coche al servicio, ¿qué le hacen? ¿Tú nos dijiste, Silvia? Servicio de frenos, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, la encuesta nos dice... 15 puntos, muy bien. ¡Vamos, vamos! La más popular era cambio de aceite que dijo Carlos de la Mota. Bebida con mucha espuma, ¿tú nos dijiste...? Cerveza, sí, cuando te la tomas y cuando sale, todavía sale con más espuma, sí, de veras. Vamos a ver, ¿qué crees? ¿Qué crees, Silvia? ¿Qué es la respuesta número uno? La encuesta nos dijo. 27, muy bien. Vamos por 21 puntos, Silvia. Indumentaria de un charro, tú nos dijiste. El caballo, vamos a ver, la encuesta nos dijo, Silvia. No manches. La más popular era sombrero, que dijo Carlos, y la segunda era el traje, ¿ok? La siguiente, color de moneda más popular, tú nos dijiste. Plata. Vamos a ver, Silvia, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos venga bien. Vamos, ahí. vamos, vamos. Si se puede, la encuesta nos dijo... Sí, señor. 80 mil pesos para la familia Rodríguez. Ay, papá. Señoras y señores, no se mueva porque ya está aquí la familia Becerra, que viene a echar la reta. No le cambie, regresamos rapidísimo. ¿Qué a 100 mexicanos dijeron? Sí, señor, cómo no, ya estamos aquí de regreso en 100 mexicanos y quiero presentar a la familia que viene a echar la reta, la familia Barrera. Yeah. ¡Mi querida Lore! ¿Cómo estás, mi amor? Yeah. ¿Todo bien? ¿Emocionada? ¿Contenta? Sí, muy emocionada y contenta de estar aquí. Sí, no, sí. Ya, ya. Ya, si quieres, ya suéltame la mano. Sí, es que estás bien sudada, la verdad. Ok, luego tenemos a la Yachi. El aplauso para ella. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien. ¿Cómo estás, Yatsi? Muy bien, feliz. ¿Así te llamas o es tu apodo? No, sí me llamo Yatsiri. Yachi o Yatsiri? Yatsiri. Yatsiri. Ay, tiene nombre así como Yatsiri. ¿Cuál es el restaurante más, más bonito de México? Hola, soy Yatsiri. Ay, ¿sí, no? Muy bien. Y luego tenemos a Rubén. El aplauso para Rubén. Muy bien. Y bueno, señoras y señores, pues ahora sí que ya lo saben, ese rato los famosos iban en cero, le dieron la vuelta, pero yo sé que las famosas de Cuéntamelo ya, uta, se nota que se quedaron bien ardillas, bien ardillas. Así que yo sé que se van a sacar la espina, yo le voy a pedir a nuestros capitanes, Rodrigo Murra y Roxana Castellanos, a jugar. Ok, mucha suerte para los dos. Buscamos seis respuestas en el tablero. Buscamos la más popular. ¿Qué haces si tu pareja te encuentra un mensaje comprometedor en el celular? Rots. Eh, Le digo que no era para mí. Que no sí. era para mí. <risa> que estaba equivocado el güey ese que me está hablando. Vamos a ver si está. Ahí está. Digo que se equivocaron. Muy bien. Espérate, espérate, espérate. Rots. Espérate, regrésate para acá. Todavía no es la más popular. Todavía Rodrigo, ahí como lo ves, puede decirnos la número uno. ¿Qué hace si tu pareja te encuentra un mensaje comprometedor en el celular? Eh, llamada perdida. Llamada perdida. Vamos a ver si está... Ok, carnal, nos vamos Ahora sí con, festejar. Ahora sí, ya, puedes festejar. Ok, Cintia Urias, ¿qué haces si tu pareja te encuentra un mensaje comprometedor o si tú le encuentras un mensaje comprometedor? Lo niego rotundamente. Hija de tu madre. ¿Nos estás oyendo, carnal? ¿Cómo se llama tu marido? Jorge. Jorge, Jorge, carnal, mira, tú ahí bateando y pichando y todo, y ya estás negándolo. Aguas, aguas. Aguas, porque tu mujer está trabajando con un güero, te lo estás sacando. Vamos a ver si está... Es que sí, ¿verdad? Eso es lo primero que... No, no, no, no, no es cierto, no es cierto. Ok. Odalis, ¿qué haces? Me pongo bien nerviosa. Me pongo bien <risa> nerviosa. Vamos a ver si está. Sí, señor. Sofía, ¿qué haces si tu pareja te encuentra un mensaje comprometedor en el celular, aparte de esas tres que ya salieron? Perdón, le pido perdón. Ay, qué... Ay, Sofía, mi vida. Mi amor, sí, ¿sí? Perdón, ¿Sí? nada más me lo he hecho la última vez, pero perdóname. Vamos a ver si está. ¡Sí, señor! Rots. Nos quedan dos. ¿Qué haces si tu pareja te encuentra un mensaje? Ya, ya, ya le dijiste que, que se equivocaron. ¿Ahora qué le dirías? Borro todo. Bor Bor borrando, borrando, borrando, borrando historial. La memoria borrando. la de tu novio Borrando borra. historial del celular. Si Cintia Urias, para ganar la primera ronda que haces si tu pareja encuentra un mensaje comprometedor en el celular. Tienes tres segundos. Me enojo muchísimo porque me revisó el celular. ¡Ay, muy bien! <risa> ¿Qué haces en Ay, mi celular? ¿todavía, o sea, todavía te la volteas. Oh, hija de tú. Envigna, <risa> en Es que en serio, por eso, de veras, por eso ya no creo en las mujeres. Vamos a ver si está. ¡Ser! ¡67! Su tema, ¿Qué es, su tema, es su tema, es su, es su tema. tema. ¿son, son, Están ¿son entrenadas. Muchachas, sí. digo claro. muchachos, perdón. A ver, muchachos. Yo no uso sí. el celular. Ok. Yo tampoco. La cosa aquí está en que ese rato se confiaron porque no se confían tampoco, ¿eh? De no, que no, no. quieren ganar en la última ronda no, no ese no, rato. No. Okay. No me dejen esa responsabilidad otra vez. Venga, ya, ya ¿no? nos vamos a la, a la siguiente ronda. Juan Carlos Barreto, sin teorías, a jugar. Tiene calcio y vitamina D que ayudan el crecimiento de tus hijos. RONERS